No dormía, te le quedaste, ya, te le dije, era Radoca. No, te le quedaste viendo, güey. Te le quedaste viendo, güey. Eh, güey, te le quedaste viendo, güey. Eh, que es lo <risas> que más me frustró, güey. Estaba asustado, creo. ¿verdad? creo wey. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Abuelo puso la... la alarma vamos a al ¿qué escribe Arcanes ¿Eh? Ese es blanco, saltó un hueco ¿Eh? Ok ¿Qué? <risa> <risa> ok Ok, pues. Esperen, esperen, eh, eh. ay ey ¿Qué marica <pasa>? Pero si ¿Sí? yo no me metí en ningún hueco. Si no, si no Si no es Qué mierda? Es la <risa> modelo. ¡Qué mierda! <risa> Una plasta. Oigan, oigan, oigan, oigan, oigan, oigan. Lo peor es que yo no me metí en ningún hueco. Lo peor es que yo no me metí en ningún hueco. <risa> Oh. <laughs> ¿Dónde lo encontraron? Ah, ok. Bueno, yo me voy que mañana tengo clase. ya termina, ya termina. Ah, pero es el hipotálamo, sí, olvídalo. Lo yeah, es que pasa es decir que, que, que Impostor no es porque he estado haciendo misiones con él y creo que él puede decir lo mismo que yo. No sé. Sí. Agudelo dice que el ruso. Es el, es el que que he y he tenido miedo que me mate, que pero no me mata. El ah, el, yo me al, las he pasado a la yo entré a una sala y él salía. No sé qué más. Ah, cosa hay con el Agudelo no, dice que es el verde. Miren, yo no soy, la verdad. Que ha un hueco. Sí, Ru... Chao. Sí. Chao, ruso. ¿Eh? Miren, es Agudelo esa vendió a su compañero. Pero... ¿Eh? Y no, es Agudelo entonces. Ah, baila. Entonces es Agudelo <risa> Entonces no, lo, no. lo tiró al azar, güey, y la atinó, güey, cuando le dijo. Mira, <risa> no, pues, no, no, pues. mira, amor. Ah. Uy, qué pasa. Abuelo, es abuelo. Dice que lo vio saliendo de un hueco, güey. Entonces le atinó perna al azar, güey. Qué no hay maldito. Si, pendeo, como ha de a su propio compañero. Es frío. No, le pedías a andar dos años. <risa> ah, bueno, qué y no ha sido. ¿verdad? No, bueno. oh, Qué marica. <risa> Parce, negro, el negro y es es el turquesa, azura. muchachos, acaban no, de matar en mis azura narices, weón. Al negro, el, el turquesa azura. lo mató. ¿Quién? El turquesa, Radoca con mayúsculas, Radocca con mayúsculas lo acaba de matar en. Parce, los... Pero si, si, yo estaba, yo toqué el botón, cómo lo iba a matar. Yo no, yo no, fui, yo no fui, yo no fui. No, no, Radocca, el turquesa, yo, el de yo mayúsculas. No, si, estaba si, si en yo el no el, si el botón? Si yo toqué el botón. ¿Cómo voy a matarlo? No, voy a matar? igual los puedes reportar siendo impostor, güey. Sí, pero... Todo, todo pero, Y si yo todo no estaba todo, ahí, porque... yo fui el que toqué el botón. Yo no reporté, yo toqué fue el botón. A la bestia, güey, entonces es, es... No mames, yo... la cagaron. Errado K1. Es el azul. No, no soy yo. Yo solo, yo solo lo es vi el ahí, azul. ya ese. Pero no no soy mames, yo, yo fui el que toqué el botón. No yo no soy estaba yo, ahí. Wey, no soy yo, güey. Ah, Ciego. ciegos. Ciegos. ciegos. Entonces, es de la, es Radoca uno, No, yo no soy, güey. Yo no, yo no soy, porque sí, sí, a mí sí. me vieron porque todos disparando. El impostor pinche. no estaba ahí cuando no, yo no, fui. No. no, sí estaba. Ahí estaba no, Impostor. En, la, en yo... la luz eléctrica no lo vi, No, no no, güey. no, no. No, no, sí estaba. Acababa de llegar Impostor y Ota. yo estamos tú, yo, güey. Ahora, ¿quién le creo, Entonces, güey? Cañas, confía en lo mí, güey. Caga, lo confía caga, en mí, cañas. güey. Es Cortés, güey. No, yo no soy. Es ah, ya. Es Cortés, güey. Me está acusando a mí. Es. Es el. Eh, no, Sí, yo también. No, no, no. Yo no, no, no, no, no vamos, cañitas. No, no, no la haga Es Cortés, es Cortés. No, wey, yo blada. no soy. Vas a perder, güey. Es Cortés. Vamos, wey. cañitas. Ah, valiste verga, güey. Ah, yo no soy, güey. Y <ríe> si no es Raúl, cañitas era cañas, mi gran. ¿Y cañas? vuelvo a confiar en usted, cañas. <ríe> Ay, no. te supo, cañas! Vale. No, el no, no. <ríe> el de de ¡Cañas me <ríe> maté! ¡Y que me, <avía> me, ¡Da, <ríe> me culpa a mí que yo no estaba! ¡Y me no. Saca. ¿Vale? <ríe> <ríe> ¡Yo no estaba! Parce, en la, yo estaba juicioso con Cañas... No, no me ha matado... ...y yo bien... ...tiro Cañas y no vuelvo a sacar Cañas... ...son... son favorito. La doca que no se defendió más.